Muchas gracias muchachos por haber respondido lo que ustedes creen que es un protocolo de redes sociales. Ahora vamos con la definición. En línea general es un protocolo de redes sociales no más que un documento donde se definen los parámetros muy determinados de la comunicación que tendrá la empresa a través de las redes. Intentando sobre todo describir todos los aspectos que se refieren a la misma y que pueden ser de su interés. Cuando definimos un protocolo, estamos clarificando la forma en la que vamos a utilizar las redes sociales para todo aquel que tenga que ver con nuestra empresa o proyecto. En fi al final, un protocolo de redes sociales es un manual indispensable para crear una imagen coherente hacia el exterior que pueda ser mantenida en el tiempo. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Cuando, tenemos, cuando creamos una imagen coherente y somos buenos haciéndolo, podemos mantener esa imagen en el tiempo. Recuerden el valor de la marca. La marca es valiosísima, la marca es invaluable. La recomendación mía, para todos ustedes, siempre que les interese, es diseñar un protocolo de redes sociales. Así sea muy sencillo. Y así usemos las redes sociales para nuestra propia promoción. Y en este punto yo quiero que nos, dejamos, nos hagamos otra pregunta. Ya sabemos más o menos qué significa protocolo en redes sociales. Tenemos ideas generales. La pregunta mía es... Y quiero que nos las hagamos todos a nivel personal. Vamos a hacer una pequeña presentación en la aplicación Flipgrid, donde si la conozcan. Flipgrid nos permite construir videos muy cortos donde, donde exploramos un tema particular. Y ahí vamos a responder una anécdota, un momento, en el cual nos hubiese servido quizás tener un protocolo de redes sociales para una cuestión en la vida. Vamos a preguntarnos, ¿algún momento en los que nos hubiese hecho falta? ¿Hubiese servido tener un protocolo de redes sociales? Pronto veremos.